De nuevo, renovamos nuestro muy sincero agradecimiento a la Sociedad de Estudios Vascos por las importantes oportunidades que servirán a nuestras instituciones gracias a este nuevo convenio marco de cooperación. Pero el honor se torna en privilegio al poder compartir y participar en un proyecto que tiene el noble fin de eh, poner y de difundir la lengua y la cultura vasca, de apostar inequívocamente por la ciencia, y el conocimiento. Por tanto, creo que lo que estamos haciendo hoy es reforzar la raíz para ser capaces de tener un mayor alcance porque juntos seremos capaces de prestar un mayor servicio a la sociedad. La UNA sigue apostando por la colaboración con eusco Cascuncha, ahora reeditada en el nuevo convenio, y sigue haciendo suyo el lema que ha guiado a la sociedad desde 1918, Asmozta Jaquite, por el talento y el saber. Euskut Kaskuncharekin batera el karlanean aritzeko esparrubat Nun etorki senako euskal herria irudu aukera izango dugun. Urera kundeak nagusi bat partekatzen dute. Euskaris kunca: eta cultura, eta valoreak gutxatzea, eta bileremoa uetan, eta guisartearen arteko arremanak sentozea. Icharmenone que matendigun aukera balia tue gure guire elkarlanaz abalzeko. Este convenio quiere ser un paso hacia el ausolana el Carrequín del conocimiento. Lural de gustitako askotariko erakundekin alianzak eta proiektuak sustatzeko kompromisoa de la Eusko